Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el psicólogo Alfonso Chávez y el día de hoy vamos a platicar sobre el caso de Johnny Depp y Amber Hart y vamos a hablar específicamente de las adicciones de Johnny Depp. Y bueno, lo que habíamos comentado en el video anterior fue todo relacionado a la, al trastorno de personalidad de Amber Heart pero ahora vamos a platicar sobre Johnny Depp en cuanto a las sustancias que consumía, por qué se ponía chachalaco y básicamente a qué era adicto. A lo que Johnny Depp eh, se supone que es adicto es a tres cosas importantes, a los opiáceos, es adicto al alcohol y, de, y mencionan también que es adicto a las benzodiazepinas. ¿Recuerdan esta foto? Estos son los opiáceos. Estas sustancias sirven como eh, relajantes, son, son sustancias que normalmente te van a sedar y esto era una de las cosas que consumía Johnny Depp. ¿Para qué sirven? Sirven para, o sea, psicológicamente sirven para evadirse de la realidad, básicamente. El alcohol, que ya todos lo conocemos, es una sustancia que generalmente en su primera parte te desinhibe, pero después va afectando a diferentes eh, zonas del cerebro que tienen que ver con la inteligencia, la memoria, eh, la impulsividad. Entonces, básicamente, diríamos que pues es cuando nos empezamos a poner pena. Las benzodiazepinas que te ponen así, estas son las llamadas en el argot de los médicos, de los que se dedican a adicciones como benzos, o que normalmente conocemos como ansiolíticos, y estas básicamente lo que hacen es relajarte demasiado. Puedes llegar a dormirte, pero básicamente puedes quedar ahí medio despierto y te van a, te van a generar eso. Y bueno, de las combinaciones ni hablemos, son los llamados polifarmacia, ¿no? que le meten de todo, los metodistas o los metodólogos. Y entonces ya cuando empezamos a combinar sustancias con sustancias, esto se vuelve Sodoma y Gomorra y se vuelve una diversión total. Básicamente la utilización de estas drogas al mismo tiempo genera una desconexión con la realidad. Ejemplos, sería un problema a, al momento de hablar, una dificultad para hilar las ideas o una afectación en la motricidad. Imagínense esta imagen. Básicamente, quedas bien perdido. ¿Cuál es mi diagnóstico? Generalmente, el tema de las adicciones es un problema súper fuerte. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Para mí, lo que está sucediendo aquí es que son responsables tanto Aberhart como Johnny Depp. Amber Hart en la parte de trastorno de personalidad y todo lo que esto conlleva en, en los problemas y Johnny Depp respecto a su adicción. Tenemos que entender que la vida de una persona con adicción no es una vida tranquila. Y generalmente las personas con adicción también tenemos que entender es que buscan personas eh, con trastornos de personalidad. Es muy común que las personas adictas estén en relaciones de este tipo. Cuando Johnny Depp... Eh, consume todo este tipo de sustancias, pues no va a ayudar a que, a que las cosas bajen de, de intensidad. Obviamente esto hace que los problemas se vayan haciendo más y más grandes. Entonces, se tiene que juntar una patología con otra. No puede haber, o sea, si ustedes se ponen a pensar, eh, como decía el viejo designio de la abuela. Eh, para pelear se necesitan dos pues este es el caso tanto es importante como que reciba a, atención amber hard en cuanto a su trastorno de personalidad como es importante que Johnny Depp busque ayuda o que sea ha tratado en cuanto a sus adicciones y también este tipo de cosas deben de ser importantes en el en el juicio para entender qué son los problemas y por qué se generaban si lo veamos desde el fondo de las cosas las, los dos son personas enfermas a mi parecer el juicio debería de estar, pues esto sería como un empate, o sea, los dos están enfermos y a causa de esta enfermedad psicológica de ambos, pues es que se han generado todos estos problemas. El punto es, ¿qué va a pasar cuando demuestren que tanto uno como el otro están mal? Bueno, pues lo único que va a suceder es que tiene, eh, se va a tener que definir algo que está más de fondo y que no tiene que ver con el trastorno, que es... Tener una, una demanda por difamación y todo el dinero que se quieren quedar una persona respecto a la otra. O si se lo va a dar o no se lo va a dar. Eso es el problema de base. El problema de base no es, no es la, el, el trastorno que tienen ambas personas. Entonces, en cuanto a mi diagnóstico, pues es que los dos van a tener responsabilidad. Y que probablemente el jurado, cuando diga, sabes que hay, hay una manera de, de, de decir que los dos tienen una parte pues ninguno sería culpable y, y también estaría como eh, en, en cuestionamiento por qué habría que dar una, una suma de dinero a la otra persona por haberla afectado si las dos tienen responsabilidad en esto. Posiblemente lo que consideraría que va a suceder en esta situación es que el caso de, desde el punto de vista psicológico está justificado en enfermedad psicológica y que simplemente no habría razones para tenerle que dar dinero de una persona a otra más que lo, lo necesario para, para su vida, pero no estos millones de dólares de los que estamos hablando. Este es un tema que, que tenía que, que, que profundizar, donde choca la enfermedad psicológica con la indemnización eh, por un daño eh, desde el punto de vista psicológico y es no debería de haber razones para quitar la importancia de la enfermedad psicológica y la necesidad de estas personas de entrar a tratamiento. Soy el psicólogo Alfonso Chávez, si te gustó este video no se te olvide darle like, compartir, dale clic a la campana para que te lleguen los videos y no se te olvide seguirme en mis redes. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.